unos cuantos minutos y otra vez que lo llevó afuera y otra vez que lo llevó afuera cuando tú ves que Dios quiere que caminemos Abraham de siempre de una descendencia creyente pero algo sucedió entre Noé y Abraham que se cree que tal vez padre de Abraham era alguien que estaba contra la trinidad o bendiga miembros, si se por favor o bendiga miembros para que la gente lo adorara a diga conmigo, para que la gente lo adorara diga conmigo, para que la gente lo adorara adora. y es impresionante ver que a pesar de la de la imposibilidad de que Abraham se encontraba descendiendo de una familia disfuncional, un padre que parece que era idólatra a pesar de todo eso Dios le habla la por encima de lo que él está viviendo y le dice yo soy el Dios que te va a bendecir a aleluya y Abraham comenzó a entender que solo caminando con Dios se puede tener fuerza y se puede lograr pero que la condición para poder ser amigo de Dios se llama la fe Abraham fue instruido a caminar por fe y comenzó a mirar que solamente cuando sus ojos fueron deshabilitados entonces los espirituales se habilitaron y comenzó a tener visiones y encuentro con Dios cuando Dios le habla a Abraham Abraham dice que Dios le había dicho que iba a tener un hijo y antes de entrar en esa historia a fondo, la Biblia dice que a los 75 años de edad es donde Dios le promete hijo. Abraham pasaron 25 años para que Abraham pudiera tener lo que Dios le había dicho y cuando tú miras esto te preguntas por qué Dios esperó 25 años para materializar lo que había dicho, todo lo de Dios tiene un sentido y un propósito. Y una de las cosas que podemos ver por el Espíritu es que no tuvo que esperar que se pudiera en la toda posibilidad que le diera un hijo a la ¿Sí, no, Por eso es que cuando a la se hizo débil, por donde se manifestó el brazo de Dios, y el romano 4 dice que no considerando. traiga atención, las primeras palabras de Dios Abraham en el capítulo 15 es, yo soy tu escudo, no te tenga miedo, y dice después de estas cosas vino palabra de Dios, después de que, del capítulo 14 cuando él vencido los cuatro reyes más fuertes, Abraham parece que le quedó un temor y un y no <tose> se la parece Dios lo segundo es que Abraham responde a rápido y le, y le dice ¿sabe qué? tú me estás dando que eres mi escudo y que me vas a ver que sí me va a apropiar pero no me ha dado hijo diga conmigo, se aprovechó Abraham aprovechó la visitación de Dios y tú tienes que aprender a ser un aprovechado de Dios que cuando Dios te visite, no te quede ahí, moncónico. Cuando Dios te visite, activa que te fe Cuando Dios te visite, mm <laughs> y esta noche va a caer la visión sobre tu, tu vida y va a caer sobre tu vida si tu minuto gloria a Dios y aprovecha aprovecha la presencia de Dios se necesita el toque de Dios tercero ya a terminar cuando Dios le habla y le dice yo quiero darle un hijo mira en el, este capítulo hay dos cosas principales y no le haga a faltar el mismo y le va a haber herencia y me dice yo te daré debes en herencia y te la de herencia Dios dice Abraham le creyó. ¡Sí! Y dale cree a Dios. Dile y dale, y dale a Dios. ¡Sí! Abraham está creciendo a Dios. Que la tierra que él está pisando hoy, sus hijos la van a vivir mañana. Abraham está creyendo. o, lo básico que habrá o pues, el fundamento principal es que habrá alguien que le echó a Dios y se hizo justo el apóstol Pablo dice que le echó a Dios y le fue conductado por justicia a pesar de tener su cuerpo casi muerto él creyó que lo que iba a recibir no provenía de su fuerza sino de su fe tercero cuarto ya no llegó fuera. Es evidente que Dios tiene que sacar a Abraham de la tienda, para darle una visión, porque el ambiente donde él está no le permitirá ver el cielo que Dios le quería revelar. Y hoy muchos de ustedes están aquí desde la una de la mañana de la tarde. Algunos vinieron de otros países, otros aquí se los ruedan, pero están aquí y no se han por sus fuerzas, sino por el brazo de Dios. Y los estos mira, lo más desesperante para la cual se llama la soledad y no va a hacer nada. La gente te puede aguantar 40 días trabajando. Y, y, y no lo preocupa para acá. Pero si entra acá. Cinco horas diarias sin hacer nada llévala a un lugar donde no antes se quedaron ni siquiera satelitar. llévala a donde los besos no lleguen para que tú veas que te va a, a la final y te va a decir sacame de aquí porque aquí no lo tenemos que ensalorir cuando no puedes hacer nada a que te a Dios la Te van a arrestar para luego sumarte. Alguien tiene que Dios. Solo cuando Saulo se le fue en los ojos, comenzó a tener visiones. ¿Sigo padre? Dios te está ganando para afuera. Por eso sientes que tienes que orar más. Por eso sientes que tienes que escurrir a la vida. Por eso de pronto hay un deseo de encerrarte a sola. Por eso siente que los puntos de tu Y habló de protección, le digo soy tu escudo. Y Abraham dice, ¿sabes? ¿en qué conoceré? O sea, confirma, ¿no? que lo que tú me estás diciendo es así. Y yo le dice sabe qué? traga de serra de tres años y una cabra de tres años, yo comienzo a pedirle animales. Y dice, y sacrificanlos y ponlos sobre esa ciudad. ¿Qué es un sacrificio? se el mío es un olor dado a Dios. ¿Por qué Dios le pide a Abraham un sacrificio? Ese nivel del sacrificio hecho por Abraham era la forma de sellar las aves y animales limpios y sacrificó a Dios. El sacrificio materializa profecía. Un día estaba sentado en el que va a terminar cuando termine. Él estaba sentado y tiene reyes de Israel. Y entre ellos viene Josafá. Ellos van a brincar con un ejército muy grande humano. Y Josafá dice, no hay ningún profeta que podamos consultar a ver qué dice Dios. Eso es importante. Siempre buscar la voz de Dios antes de tomar visión Eso es clave para tener una vida de victoria, de expansión y de crecimiento. La fe que no viene de la voz de Dios es emoción. Y le dicen a esos reyes, y Eliseo comienza a hablar Y le dice a uno de los reyes, ¿sabe qué? Por respeto al rostro de Josafá, yo me voy a mirar para escuchar a ustedes. Pero si fuera no con ustedes, yo no voy a profetizar. Pero aún así Eliseo dice, tráigame un tallador. Y cuando el tallador comenzó a tocar, vino la palabra de Dios eliseo y ese hombre comenzó a profetizar y dijo así, dice Jehová haga cisterna, haga haga huecos en la tierra porque yo traeré agua sin viento y sin lluvia, habrá agua y yo me enseñe a los enemigos esto es una locura que haga agua sin viento y sin lluvia pero sabe que eso se amigos conmigo sin piedra y sin obliga satanás odia los sacrificios cuando satanás ve que te sacrificas para dios en tiembla. porque él sabe que algo va a dormir y solo hay un donde la carne todo la historia muy hermosa todo estaba bueno Dios estaba prometiendo algo pero de pronto cuando el sacrificio estaba listo y ya lo he terminado dice que le sentieron aves de rabino conmigo aves de rabí, que querían comerse la carne del sacrificio y a la aves se y comienza a espantar a las aves porque él sabe que no puede venir fuego sin cual sacrificio que te va y él sabe que si esas aves se comen la carne Dios no va a acechar lo que dijo que va a ser. esa es la función de esas aves y si la van no al ámbito espiritual es la función de las aves espirituales cuando descienden, descienden para que tú y Dios no entre. Es de la noche que debe levantarte de fe y espantar el desayuno, espantar todo pensamiento negativo que te dice que tú no puedes. Tienes que ir a la palabra de Dios y estimular tu memoria en esa escritura. Que en el que de tomar un palo y que a Pablo a toda ave de rapiña comenzar a contradecir lo que el diablo dice, comenzar a vivir de acuerdo a la palabra del Dios del cielo. Diga, gallo prepárate porque tú y Dios hoy se van a lavar las manos. La sabe quieren impedir que tu Dios comete. la sabe